Thank you. Vamos a ver un servicio por dentro todo lo que ocurre por detrás para hacer posible la experiencia final de usuario y lo hacemos de la mano del grupo Eulen una empresa especialista en facility service estamos en una empresa del sector eléctrico del IBES 35 donde Eulen presta servicios de carácter general y nos espera Mar Ruiz la gestora del servicio y el jefe de proyecto Óscar García Casares bueno, hola Mar, hola Oscar. Eh, en primer lugar, muchas gracias por recibirnos aquí y por permitirnos bueno, pues ver cómo funciona un servicio in situ. Eh, lo primero que quería era un poco que nos contarais qué es Eulen. Buenos días, Esperanza. Eulen es una empresa familiar fundada hace más de 50 años en Bilbao por nuestro presidente, don David Álvarez Díez, con la idea de desarrollar unos servicios que hasta entonces se estaban desar desarrollando de una manera artesanal. Bueno, pues con esta idea precisamente de profesionalizar los servicios que hasta este momento se habían realizado de modo artesanal, bueno, pues vemos que se construye un grupo de, de gran peso. Es una idea que en realidad, vista ahora, pues parece muy sencilla, pero que nadie antes había puesto en práctica. ¿Cómo surge esta idea? Pues eh, eh, nos damos cuenta que el mundo está cambiando cada vez más deprisa, la globalización es un hecho y nos tenemos que adaptar a las nuevas estrategias para adaptarnos al mercado. Entonces Eulen apuesta por eh, el Facility Services and Manager que lo que hacemos es ejecutar, controlar y gestionar todos los servicios para las grandes empresas o la administración. Muy bien, ¿y qué servicios nos vais a, a mostrar hoy? En este cliente de Esperanza tenemos eh, distintos y muy variados servicios, como puede ser la limpieza, tanto de oficinas como limpieza en altura de cristales. Tenemos, eh, damos también el servicio al cliente de ordenanzas, de centralita. Le damos el, el servicio de recepción en el cual atendemos a todas las visitas que vienen a esta empresa. Y también desarrollamos labores de jardinería, y tenemos un servicio muy específico que es el de conductores de alta dirección. O sea, conductores, jardinería, limpieza, son servicios muy diversos. ¿Qué, ¿Qué tienen en común para que una misma empresa pueda prestar servicio servicios tan diversos? Con la integración de servicios a las empresas lo que conseguimos eh, es unas sinergias. Eh, conseguimos una visión única, eh, un interlocutor único, flexibilidad, reducción de costes. Eh, somos el grupo Eulen somos especialistas en este tipo de servicios y lo que conseguimos es que las empresas se dediquen el 100% a su trabajo y a otras necesidades. ¿Qué tienen en común o cómo puede, cómo puede ser que una misma empresa preste servicios tan diversos? ¿Tienen algo en común entre todos ellos? ¿O... Tenemos un eh, conjunto, un equipo de personas que trabajan eh, con las mismas eh, normas, procedimientos para llegar a cualquier tipo de externalización de servicio por muy complicado que sea. Entonces, ¿todos ellos eh, qué tienen en común? ¿Por qué podemos llegar? Aparte de que contamos con un equipo multidisciplinar también contamos con un equipo de profesionales especializados en cada uno de los servicios. Para ello contamos con, eh, con una organización técnica donde nos dan las normas y las pautas para organizar cada actividad de trabajo. El grupo Eulen Esperanza proporciona soluciones específicas para cada tipo de negocio. Sea cual sea la escala o la prestación del servicio, Eulen está capacitado para desarrollarlo. Estamos presentes en más de 40 países y de disponemos de más de 60 servicios totalmente distintos muy bien y, y cómo ¿Me podéis contar un poco cómo, se llega a tener, cómo, cómo es la historia hasta que se llega a tener un servicio de estas características? Desde que alguien lo solicita o, o vosotros mismos lo proporcionáis, la parte del diseño del servicio, la puesta en marcha. Una vez que nos llega eh, la especificación o el pliego, lo primero que realizamos es una toma de datos para ver las necesidades del cliente y eh, ver el posible dimensionamiento del servicio. A partir de ahí, con la información que recopilamos, eh, disponemos de una oficina técnica, que son los que elaboran la oferta, que se va a presentar al cliente. Eh, una vez que nos adjudican la oferta, ahí es cuando empieza la puesta en marcha. Empezamos con una planificación del servicio, una organización, un cronograma, un, eh, plan, de un plan de acción. En definitiva, qué, cómo y cuándo lo vamos a llevar a cabo. Y ahí ya es cuando, eh, dentro de todos esos parámetros de la planificación y la organización sobre todo, es cuando definimos los perfiles de los puestos de trabajo de todos los operarios que vamos a tener, para ello contamos con un centro de empleo que les decimos qué perfil es necesario eh, tenemos que hacer una evaluación del, pasto, eh, del puesto de trabajo donde se va a desempeñar el, el servicio. Evaluación de prevención de riesgos. Eso es. A ver los riesgos que eh, va a conllevar distintos tipos de trabajo en altura o con maquinaria. Claro, y me estáis hablando pues, de, sele de, de selección de personal, de prevención de riesgos, de dimensionamiento del servicio, de planificación. ¿Qué roles profesionales, qué tipo de, de profesionales tenéis para realizar todas estas, todas estas tareas? Dentro del grupo EULEN eh, contamos con eh, profesionales especializados tanto en el ámbito de recursos humanos, de prevención de riesgos, administración de personal, facturación eh, y luego lo que es producción. Dentro de producción, porque no somos solo nosotros dos, el jefe de proyecto y la gestora. Siempre todo el personal. Hay, hay, hay un equipo detrás, siempre hay, hay un trabajo en equipo importante. ¿Y, y estos roles, eh, ¿qué, qué tipo de formación requieren? ¿Es la formación tradicional pues, que requiere cualquier otro, un ingeniero industrial o un ingeniero naval? O, o, ¿O los ingenieros de servicio, los gestores de servicios requieren algunas capacidades especiales o diferentes diferenciativas para poder trabajar en estos entornos? Eh, siempre hay que tener titulación universitaria y a partir de ahí sí que eh, es necesario eh, orientación a, a resultados, personas proactivas, eh, personas eh, con iniciativa, eh, manejo de situaciones difíciles, sí, organización, que una vez planificación. te incorporas en la empresa, Esperanza, eh, ya se encarga la empresa de terminar de formarte acondicionarte para los servicios en los que vas a, vas a prestar tu, tus funciones y hay un amplio catálogo de formación que puede ser, como decía Mar, gestión de equipos, gestión de personas, gestión de conflictos, gestión de tiempos también. Uh -huh. eh, son unos diversos cursos que luego la empresa te va formando a la hora de orientarte más a la ejecución de, de, del servicio. O sea que entiendo que la formación universitaria hoy por hoy que ofrece la universidad española y a nivel internacional no es suficiente, digamos, para este tipo de trabajo, sí. sino que es, digamos, bueno, pues la puerta de entrada. Correcto. Y luego, de alguna Había manera, falta... os tenéis que ir formando y con la experiencia, me imagino, también aprendiendo. Correcto, una aprendiendo formación específica trabajo. y la experiencia de. De, de los hecho, años. los gestores, eh, nosotros en eh, el grupo EULEN cuenta con un instituto de, de formación. Y eh, se han desarrollado unos cursos que son la Escuela de Gestores, donde no solo se nos forma de los servicios, se nos forma de relaciones laborales, de control, de gestión, o sea, que es bastante amplio. En, en realidad es una oferta académica que, que es, bueno, que pues siendo los servicios, digamos, uno de los motores de la economía, pues, pues parece curioso que no exista que no esté institucionalizado en las universidades ya a nivel internacional y que tengan que ser las, las empresas de alguna manera o la experiencia sí, de los profesionales sí. los, que van, los que van formando a los profesionales, dicho, dicho sea de paso. Bueno, pues y por último sí quisiera que me dijerais un poco eh, cuál creéis que es el secreto del éxito de, de EUREN como empresa de servicios. Viendo la situación actual del mercado, Esperanza, sí que sería bueno que a medio plazo se contara con un tipo de especialización de este de esta tipología en las universidades para que no fuera la empresa la que re, tuviera que realizar la formación a sus empleados. Que viniéramos ya, sí, luego una vez dentro de la empresa que se te forme, pero que vinieras con una idea preconcebida de, de fuera. Especializarse en el sector servicios, efectivamente. Muy bien. Y por último, ¿nos podéis contar cuál es un poco el secreto del éxito de una empresa de servicios como Eulen? Secreto realmente no hay. Para, parafraseando a nuestro presidente, don David Álvarez, sí diría que el éxito se consigue manteniendo ese filo uno a sus principios, con trabajo duro, eh, dando una prestación de servicios de gran calidad, con honradez y con mucho esfuerzo. Muy interesante. Bueno, pues nada, muchas gracias. Por... A ti. A ti, Esperanza. Un placer.